Muy buenas tardes, buenos días a todos, bienvenidos de donde se encuentren. Mi nombre es Sandra Reyes y formo parte del staff del LACNIC. Quiero agradecerles la espera y su participación a este webinar al cual han sido convocados. Este webinar cuya temática es promoviendo el desarrollo de conocimiento y capacidades de mujeres técnicas en la región. Es una colaboración entre LACNIC y ANUGESTIC. Quiero agradecer también a nuestros invitados, a nuestros panelistas invitados del día de hoy, a quienes voy a presentar en breve. Antes, quiero contarles algunos detalles sobre este webinar para quienes participan por primera vez. La duración de la sesión será aproximadamente de 60 minutos durante este tiempo. Podrán escribir sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas. El icono se va a encontrar en la parte inferior de la pantalla Zoom. Recordarles también que vamos a reservar unos minutos para poder responder sus preguntas y para ello tenemos la colaboración de Clara Cremona, mi colega del staff de ACNIC, quienes va a trasladar las preguntas a los panelistas. También quiero comentarles que eh, tendremos interpretación y transcripción simultánea en tres idiomas, español, inglés y portugués. Van a poder acceder a estos servicios en, también en la barra de herramientas de Zoom. Y por último, recordarles que este webinar será grabado y en los próximos días recibirán un correo con el link para acceder a la grabación. Ahora sí, voy a presentar entonces a nuestros panelistas. Nos acompañan el día de hoy Laura Kaplan, Gerente de Desarrollo y Cooperación de LACNIC, José Luis Ponce, Coordinadora de Anuestic; Alesia Zucchetti, Coordinadora de Proyectos de Investigación y Cooperación de LACNIC, Erika Sánchez, coordinadora de la Red de Mujeres en TIC, Comité Anuyestic, y Carmen Denis, coordinadora de Comisión para la Colaboración en el Ecosistema y Desarrollo de Internet en las IES. Así que le doy la bienvenida a todos, y ahora le voy a dar la palabra a Laura Kaplan. Laura, ¿qué tal me escuchas? Adelante, por favor. Sí, te escucho, Sandra. Muy buenos días, muy buenas tardes para todos. Bueno, en realidad voy a arrancar con, por pedirles este, disculpas a todos, los, a todos los participantes. Estuvimos experimentando algunos problemas técnicos con el Zoom. Eh, bienvenidos a todos. Es un placer eh, para, para nosotros eh, estar eh, en este webinar que trata sobre las mujeres en tecnología, o sea, ese, ese es el tema que, que nos convoca con la con Y eh, lo que quería este, contarles, es como, como introducción a, a lo que van a estar escuchando, es que este camino de eh, búsqueda de, de incluir más mujeres en el mundo de la tecnología es un camino que la ACNIC viene recorriendo desde, desde hace muchos años ya, eh, hemos trabajado principalmente en, en entender cuáles eran es, esos obstáculos eh, que, que hacen que muchas mujeres eh, técnicas que, que están eh, trabajando en cuestiones este, operativas, que, que, que participan digamos, desde, en, en sus espacios este, laborales en, en estos temas, eh, no puedan tener una participación plena en, en algunos de estos espacios, eh, por diferentes circunstancias este, que tienen que ver, algunas con contexto y otras que tienen que ver con eh, cuestiones de, bueno, de, de, de poder generar estos espacios este, tratando de que sean eh, libres de la mayor este, parte de, de obstáculos posible. Y en ese camino venimos trabajando, venimos trabajando en, en algunos programas eh, que, que formamos justamente para poder dar herramientas, para poder dar oportunidades y para poder convocar a más mujeres eh, y que realmente eso eh, tenga un impacto en una mayor diversidad de, de nuestra comunidad técnica. Así que bueno, les quiero dar la bienvenida y las dejo, eh, los dejo a todos eh, con, con los siguientes panelistas. Espero que aprovechen este espacio. Bueno, muchas gracias Laura por, por la introducción y en este momento voy a pasar a eh, compartirles una breve presentación acerca de eh, estas oportunidades para promover, como decíamos inicialmente, el desarrollo de conocimiento y de capacidades técnicas de mujeres eh, en la región por parte del ACNIC y de ANUISTIC. En este caso, una de las principales eh, instancias, de los principales programas eh, generados por LACNIC es el programa de mentoreo de IT Women. Este programa es eh, una oportunidad creada y desarrollada por, por LACNIC desde el año 2020. Actualmente tenemos la tercera edición del programa, que es organizada y desarrollada por, eh, por la organización junto a NU y STIC. En este momento cuenta con postulaciones abiertas para un periodo de mentoreo que vamos a conversar acerca de qué implica eh, que inicia el 24 de octubre de este año de 2022 y se extiende hasta el 24 de abril de 2023. Algunas características distintivas eh, del programa que consideramos importante mencionar eh, se basan en primer lugar en la participación en el ecosistema de Internet de América Latina y el Caribe. Eh, la oportunidad y puntualmente el programa buscan favorecer el involucramiento de mujeres técnicas eh, a nivel regional en el ecosistema de Internet y en la comunidad técnica eh, en particular. Por otro lado, es una oportunidad centrada también en la formación de capacidades. A través del programa de mentoreo, las participantes tienen la oportunidad de acceder no solamente a eh, capacitaciones eh, técnicas y desarrollar eh, un trabajo durante la duración del programa, sino también a capacitaciones para eh, un desarrollo más amplio, puntualmente a nivel profesional, en habilidades transversales. En sí mismo, el programa implica directamente... Eh, oportunidades de investigación. Una de las principales características es que a través del mismo las participantes pueden desarrollar un trabajo técnico con el apoyo y el seguimiento de un mentor que es un líder de la comunidad técnica durante un periodo breve, pero un periodo eh, intenso de actividades eh, de seis meses. Y esto implica eh, una colaboración muy estrecha tanto con el mentor como también con el staff a cargo del programa. Y en definitiva, esto, todo esto contribuye a la creación de conocimiento en líneas y temas específicos de interés sobre los cuales se desarrollan los trabajos técnicos, así como también la formación de capacidades puntualmente de las participantes seleccionadas. Entre los principales objetivos del programa, como mencionábamos anteriormente y como es el foco de, de bueno, este webinar, se encuentra promover la participación y el liderazgo de las mujeres en, en la comunidad de ACNIC y en el ecosistema de Internet eh, regional de forma un poco más general. Por otro lado, se busca impulsar también el desarrollo profesional de mujeres y promover su involucramiento en los espacios de participación que, que el ACNIC pone a disposición de la comunidad, ya sea desde eventos, eh, capacitaciones, eh, entre otros. Entre las oportunidades que, que implica el programa y eh, determinadas cuestiones que podemos considerar eh, como beneficios, en primer lugar eh, se encuentra la asignación, como mencionaba anteriormente, de un líder de la comunidad técnica en calidad de mentor. Eh, esta persona acompaña a eh, la participante, es alguien que es especialista, asimismo, sí en el tema específico y en la línea específica de, del trabajo de la participante, y la acompaña durante la realización del mismo. Asimismo, sí también actúa como guía de forma un poco más, más amplia en el desarrollo profesional y en impulsar el desarrollo profesional de, de la participante eh, a la cual bueno, eh, sigue durante el periodo de mentoreo. Por otro lado, se encuentra la oportunidad de presentar los resultados del trabajo, del trabajo técnico desarrollado durante el periodo de seis meses, de forma presencial en el foro técnico del ACNIC, el foro técnico que se desarrolla en el marco del de, eh, evento, en este caso del ACNIC 39, que tiene lugar, tendrá lugar en mayo, la primera semana de mayo de 2023. Por otro lado, las participantes seleccionadas acceden también a capacitaciones, como mencionábamos al principio, que no solamente son acerca de temáticas técnicas, sino también de temáticas técnicas. Eh, más amplias. Puntualmente eh, hay capacitaciones acerca de liderazgo, de comunicación efectiva, de oratoria de alto impacto, escritura académica, gestión de proyectos, entre otras, que eh, se busca que contribuyan a la formación, no solo profesional, sino también personal de las, de las candidatas participantes. Asimismo se incluye el acceso gratuito a, las, a los cursos online que ofrece el campus del ACNIC. Esta es una oportunidad adicional, el campus del ACNIC cuenta con múltiples cursos sobre distintas temáticas técnicas. Las candidatas eh, que participan en el programa de mentoreo, que son efectivamente seleccionadas y comienzan eh, bueno, en octubre, en este caso de este año, tienen la oportunidad durante, durante el periodo de mentoreo de seleccionar incluso los cursos pagos y de participar eh, de los mismos. Asimismo, otra de las eh, oportunidades eh, se basa en, la en una instancia de formación sobre el ACNIC, en la cual lo que se busca es eh, comentar y, y bueno, fomentar el conocimiento también acerca de la organización, cuál es su misión, sus objetivos. Eh, a qué se dedica puntualmente y cuáles son también las oportunidades de apoyo a terceros que, que ofrece a la comunidad. Y finalmente tenemos la posibilidad también de generar, eh, de participar en una publicación conjunta con los resultados puntuales y el contenido técnico que eh, las participantes han desarrollado durante, durante el programa. Las destinatarias eh, de, del programa de mentoreo de IT Women son mujeres con perfil en áreas técnicas, y esto es, eh, bueno, es algo bastante amplio, pero es muy importante que tengan el interés en producir un trabajo técnico asociado a las líneas y temas definidos, que los vamos a, a ver en, a continuación. Asimismo, es particularmente relevante que cuenten con la disponibilidad para realizar el trabajo y, y participar también de las actividades del programa de mentoreo. Algunos, y a modo de generar, eh, de dar algunas indicaciones, lo que implica eh, la participación durante esos seis meses, más allá de desarrollar el trabajo técnico, que es algo que, eh, bueno, es de lo que se ocupa puntualmente la, cada una de las candidatas seleccionadas. Eh, se prevén cuatro, cuatro encuentros con el mentor o la mentora asignados. Sesiones también de seguimiento con el staff del ACNIC, al menos cuatro. Entre cuatro y seis capacitaciones, eh, alrededor de una al mes, durante el periodo de seis meses, sobre múltiples temáticas, bastante diferentes, como mencionaba, eh, que van desde liderazgo hasta gestión de proyectos, escritura académica... En preparación de proyectos de investigación, entre otras cuestiones Y finalmente, la presentación de resultados intermedios del trabajo Esta presentación está prevista eh, a los tres meses de iniciado el proceso de, de mentoreo Como mencionábamos, uno de los focos principales del programa Es la realización de un trabajo técnico eh, alineado a las líneas y temas eh, seleccionados eh, y de interés para el ACMI. En este caso, bueno, el objetivo general de, de las propuestas presentadas debería centrarse en eh, el desarrollo de conocimiento o el desarrollo de metodologías, de herramientas, de técnicas o también generar Resultados originales que promuevan el desarrollo de una Internet estable y abierta en la región, asociado a la misión que tiene el ACNIC. Es importante considerar que en el caso de los trabajos propuestos, debería, puede tratarse tanto de eh, investigaciones breves, de casos de estudio, eh, de una aproximación teórica también a, a un tema específico alineado a una de las cuatro eh, líneas, y eh, que apunten a la adopción también de mejores prácticas Es importante considerar que eh, incluso en el caso de que se tratara de una aproximación teórica debe tener una aplicación concreta y práctica brindando de alguna forma o aproximándose a una solución a una problemática real y o que impliquen también una innovación Hay cuatro líneas eh, específicas tenemos por un lado arquitectura y operación de redes, ingeniería de tráfico e interconexión, criptografía, seguridad y resiliencia, y desarrollo futuro de internet. Cada una de estas cuatro líneas tiene un eh, foco específico, en el primer caso podemos ver que se centra en el monitoreo, la medición, gestión, optimización, automatización y o innovación en la arquitectura y operación de redes en torno a uno o más de los siguientes temas prioritarios, si en este caso encontramos BGP, DNS, protocolos y performance. Es importante, en esto los temas eh, son amplios, estos eh, son algunos de esos, pero podrían también in, eh, incluirse otros. Los requisitos de postulación eh, están asociados a tres ejes principales. Por un lado tenemos la formación y o la experiencia profesional en áreas técnicas. Es importante, como mencionábamos antes, el interés en producir un trabajo o una investigación breve donde se puedan presentar efectivamente resultados a los seis meses de, de iniciado el, el programa de mentoreo. ...estar radicadas y o desarrollar sus actividades en América Latina y el Caribe. Puntualmente en alguno de los 33 territorios que incluyen el área de cobertura del ACNIC. Eh, la postulación es una postulación muy simple que se centra justamente en estos aspectos eh, que mencionaba. Por un lado, cuál es la formación de la candidata eh, o la experiencia profesional... Podrían ser ambas, una u otra, esto no es un eh, requisito excluyente. El interés y la motivación efectiva en producir un trabajo eh, o una investigación breve. Eh, así como bueno, algunos otros aspectos eh, y una propuesta breve del, del trabajo técnico. Esto se eh, realiza a través de un formulario online que pueden encontrar en el sitio mentoreo.lacnic.net. La evaluación y la selección es realizada por el Comité de Selección del Programa, que está compuesto por expertos de las organizaciones involucradas en el mismo, en este caso por LACNIC y ANUI-STIC, y se basa en tres ejes, eh, los antecedentes técnicos de la postulante, ya sea a nivel de formación académica o experiencia profesional, la temática del trabajo propuesto y la relevancia para la comunidad, y la factibilidad de desarrollar el trabajo en el plazo de la mentoría. esto también Este último punto es, es importante, como mencionaba anteriormente, se trata de investigaciones breves que deberían estar en grado de aproximarse a, a, o tener, y tener resultados eh, al menos iniciales en el periodo de la mentoría. Algunas fechas importantes eh, a considerar en este caso de la edición actual y a la cual también aprovechamos la ocasión para invitar a todas aquellas interesadas eh, en, a postular, así como también a las organizaciones que consideren que eh, tienen miembros eh, que cumplen con los requisitos de postulación, a invitarlas a postular. La convocatoria actualmente se encuentra abierta y cerrará el 25 de septiembre a las 23.59 hora local de Uruguay. El 17 de octubre se anunciará a las candidatas seleccionadas y el periodo de mentoreo inicia el 24 de octubre y finalizará el 24 de abril de 2023. En este caso es importante que también las participantes tengan la disponibilidad durante la primera semana de mayo 2023 para realizar la presentación de los resultados de los trabajos técnicos durante el foro técnico de LACNIC que va a tener lugar en el evento LACNIC 39. Por consultas eh, relacionadas al programa y, y bueno esta oportunidad para participar e involucrarse en la comunidad técnica y en el ecosistema de internet a nivel regional, invitamos a todos a contactarnos a mentoreo.alacnic.net. Sin más, doy paso a eh, las experiencias, a dos experiencias puntuales de eh, participantes de ediciones anteriores. Por un lado, Débora Santos, que fue participante de la edición 2021 del programa de mentoreo y que presentó los resultados de su trabajo técnico en eh, el foro técnico del ACNIC que tuvo lugar en mayo de este año, y María Jesús Creci, que fue participante de la edición anterior, de la primera edición del programa de mentoreo en el año 2020. Ambas aprovechamos para agradecerles su participación en este espacio y las invitamos a, a presentarse inicialmente, a comentar brevemente acerca de su trabajo y de su experiencia en, en el programa de mentoreo. Muchas gracias. ¿Puedo empezar yo? ¿Sí? Entonces, eh, buenas tardes, eh, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Débora, yo soy doctora en Ingeniería de Telecomunicaciones y como dijo Alexia, yo participé de, de la segunda edición del programa de, de mentoreo de Atiwoma, de la Kimiki, este año y, y eh, fue una experiencia muy, muy fantástica para mí y en este trabajo, en esta, en, esta, en, este, en esta participación, yo desarrollé un trabajo técnico cuyo objetivo principal fue eh, detallar eh, eh, el uso de ingeniería de tráfico eh, en, en, en, entre distintos sistemas autónomos, que, que es cómo funciona el ecosistema de internet. Y la idea de, del tema surgió de un de un problema eh, real que, que yo tengo en el trabajo que es elegir las mejores rutas para, para, para para pasar el tráfico, teniendo en cuenta distintos parámetros, distintas eh, necesidades, distintos eh, parámetros que, que pueden ser, eh, que no son fijos y que pueden ser antagónicos, como por ejemplo eh, desear eh, bajar el consumo de energía y aumentar la cantidad de, de, de, de links, de circuitos por donde distribuye, por donde pasa el tráfico. Y, y, y el desafío eh, fue eh, eh, exactamente ese, ¿Cómo, cómo buscar una solución de optimización que cumpliera con este objetivo y que, y que fuera sencilla de implementar, de mantener y que se, se ajustara dinámicamente considerando que la red es un organismo vivo y que las necesidades cambian. Eh, eh, eh, a, a todo momento y, y basada en estas premisas y también eh, con, con el apoyo y la experiencia de, de mi mentor Rogério Mariano, que fue fundamental, eh, decidimos enfocarnos en la, en la técnica bgp basada en segmentos routing. Eh, esta técnica es relativamente reciente, ha sido estandarizada en 2018 y la contribución, una de las contribuciones de, de mi trabajo fue presentar detalles de, de, de esta técnica y, y también yo eh, demostré la efectividad del método eh, a través de su aplicación en un escenario típico de interconexión inter-AS entre distintos sistemas autónomos ¿no? Que eh, eh, haciendo la emulación en la herramienta IVNG, eh, que es una herramienta abierta, entonces se Puede, eh, la, la implementación puede ser compartida también por otras personas y, y, y la, en la emulación yo utilicé imágenes de eh, enrutadores Juniper que también son conocidos y, y hice los experimentos tanto en PV4 como en PV6 teniendo siempre el apoyo de, de mi mentor para sacar las dudas que aparecían ah, durante eh, el trabajo. Y uh, eh, otro, punto, otro punto que me pareció muy interesante en el programa fue la capacitación en, en habilidades blandas que nos ha sido brindada. Nosotros tuvimos eh, eh, contacto con, con temas que puedo citar como gestión del tiempo, eh, presentaciones de, eh, eh, efectivas, eh, habilidades de influenciar y también escritura académica. Y como si todos esos puntos no fueran suficientes, me, me pareció fantástica también la oportunidad de presentar el trabajo y compartir la experiencia con, con la comunidad en el foro técnico de, de, de la CNIC, en la CNIC 37, que, que fue en, en mayo de este año. Entonces, en resumen, en la participación en el programa para mí fue muy rica, muchísimo rica y gratificante. Y, y lo más importante que me pareció es que el... Eh, eh, eh, los conocimientos que yo adquirí no, no, no van a quedar eh, guardados en un cajón. Ya los estoy aplicando en mi vida personal, en mi vida, también en mi trabajo. Entonces eh, fue una experiencia fantástica que, que seguramente recomiendo. Muchas gracias sí, por todo el apoyo y por, la, por el programa. Bueno, gracias Débora. Eh, sigo yo por acá entonces. Bueno, eh, buenas tardes a todos. Yo soy María Jesús Creci, eh, soy ingeniera telemática, eh, les hablo desde Montevideo, Uruguay. Participé en el programa de, de mentoría de LACNIC en la edición, como ya mencionaron, este, del 2020 al 2021. Eh, y mi mentora fue la licenciada en sistemas Marcela Urbizcay. Eh, un saludo para ella, si está por ahí también. Eh, en primer lugar, quiero agradecer a LACNI en este momento por, por dejarme compartir mi experiencia personal en todo lo que fue el proceso eh, y bueno, eh, animar a todas las, las participantes este, con, contándoles mi, mi historia personal. Eh, la idea es justamente en estos minutos resumirles todo lo que fue el proceso, como el proceso en sí, de qué se trató el proyecto puntualmente del lado técnico, eh, digamos, y, y mi experiencia posterior también, o, o, o digamos la repercusión que, que tuvo esto este, cuando finalizó el, el proceso. Eh, básicamente, eh, mi investigación se basó eh, en las tecnologías recomendadas para la conectividad dentro del área de Internet de las cosas, eh, y y tuvo un acercamiento hacia una visión de IoT eh, definida por software para, para digamos, un, una aplicación de, de redes masivas, de IoT de redes masivas. ¿no? El objetivo primario fue eh, identificar todos esos protocolos y soluciones que son, digamos, adecuadas para zonas geográficas, donde se requieren implementaciones de todo lo que son sensores y dispositivos para el monitoreo de variables dentro del mundo IoT. Eh, y hay nula o escasa cobertura, quizás, este, de señal eh, a nivel, digamos, de, de lo que es, por ejemplo, 3G, 4G, este, fibra óptica, etcétera. ¿no? Luego, eh, diseñamos una solución, digamos, de IOT definida por software para, para escenarios de, de redes masivas, como, como ya les comenté ahí. Básicamente, como para poner un poco de contexto, cada lugar geográfico eh, tiene, digamos, sus propias características, y obviamente hay lugares más hostiles que otros, entonces, por ejemplo, hay cortinas de árboles que pueden tapar pueblos, o los dejan sin conectividad, donde no llega, como les comentaba, la fibra, 4G, etcétera, ¿no? Entonces, eh, de una u otra forma, se necesita este, monitorear variables, y hay que buscar eh, algún protocolo o tecnologías que, que sean adecuados para cada uno de, de, esas, de esos escenarios, ¿no? Y bueno, luego de eso, eh, pensamos en un escenario de implementación masivo, dado que el público objetivo de, de los eventos del ACNIC en muchas ocasiones son proveedores de servicios, como puede ser, por ejemplo, en Uruguay, eh, Antel, Telefónico, claro, o, y otros, obviamente, en, en Latinoamérica. Y bueno, por ende, sus implementaciones este, son, eh, a, digamos, a gran nivel, ¿no? grandes cantidades de dispositivos. Con respecto a la temática, eh, si bien fue algo que elegí yo, es decir, fue algo de interés personal, no fue impuesto por LACNIC, pero sí obviamente había como una lista predefinida, como lo mostraron ahora, de interés. Había, me acuerdo, cerca de 10 temas. Eh, y bueno, yo elegí, digamos, el que, con el que más me sentía a gusto y, y era más de, de interés personal, eh, lo cual ayudó también a la motivación, este, ya que tenés que trabajar durante seis meses con, con ese proyecto, y bueno, de que sea algo que realmente te apasione y te guste. ¿no? Luego lo validamos en conjunto con, este, con mi mentora, eh, quien quiero destacar que estuvo también este, presente durante todo el proceso, nos reuníamos mensualmente, eh, yo le pasaba los avances, consultas, este, intercambiábamos ahí opiniones, ella me recomendaba artículos, videos, etcétera, de temáticas este, relacionadas y que pudiesen nutrir este, al, al proyecto, ¿no? Este seguimiento yo destaco que es muy bueno porque te da la libertad de estudiar e investigar eh, en el tema de interés personal eh, y te ofrece, digamos, el soporte de seguimiento cercano de profesionales calificados, ¿no? Es decir, eh, no tenés todo el tiempo una persona arriba, pero sabés que eh, hay alguien que te está haciendo el seguimiento, hay alguien que te está dando soporte, hay alguien que te está asesorando y, digamos, sí que es, es una persona calificada técnicamente, lo cual... Es muy enriquecedor para todo el proceso. ¿no? Eh, algo a destacar también, eh, las capacitaciones que mencionaron eh, recibidas, eh, no solo en la, en la parte técnica, sino también es fundamental la parte de eh, habilidades blandas, todo lo que mencionaban recién: este, eh, gestión del tiempo, presentaciones efectivas, eh, cómo también eh, aprender a escribir, desarrollar un tema, etcétera. Si ya son cosas que obviamente. Ya como profesionales algunas las tenemos adquiridas, pero hay detalles que a veces se nos escapan en el día a día y bueno, tener esas, esas oportunidades de, de incorporarlas estuvo, estuvo buenísima y fue también muy enriquecedor. ¿no? Eh, algo también a destacar es que cuando el proceso culmina, en la presentación final, digamos, en el evento anual del ACNI, eh, es, es es buenísimo porque permite dar visibilidad del proyecto eh, asientos de personas del rubro, con las cuales luego puedes hacer networking, intercambiar ideas, este, y hacer conocido el proyecto, lo cual eh, abre muchas puertas, ya sea para continuar el proyecto, para mejorarlo, para conseguir una buena repercusión, y hasta quizás, quien eh, ¿quién, quién te dice, quizás una, una posible también este, financiación del proyecto. no eh, en mi caso particular, el proyecto se hizo visible en los medios de comunicación gracias al ACNIC, eh, lo cual este, me llevó ahí eh, a que sea muy visible a nivel país también y me permitió intercambiar con muchas ideas, con muchas personas, este, muchas empresas también del rubro, e incluso algunas intendencias del, del interior del país, etcétera, para, para una posible implementación, lo cual eh, generó, digamos, una muy, buena, una muy buena repercusión, y a nivel personal este, estuvo, estuvo excelente, la verdad. Así que bueno, yo an las animo a, a todas las participantes a que busquen un tema que realmente les sea de interés, que les apasione, que les guste, y que bueno que, eh, van a tener una muy buena llegada, gente calificada de rubro, van a tener capacitaciones, y bueno, puede ser un punto... Eh, de, digamos, de, de despegue profesional también este, para, muchas, para muchas personas. Así que bueno, eh, arriba y, y a, a participar que está muy interesante. Gracias. Muchas gracias eh, María Jesús y Débora por, por sus comentarios. Y a partir de ahora le damos la palabra a Erika de ANUESTIC, que nos, nos va a, present, a realizar una presentación también. Muchas gracias. Hola, hola a todas. Muy buenas eh, tardes, días, noches para los que nos acompañan. De verdad que es un placer eh, pues hablar en nombre de la Red de Mujeres en TIC, la cual es una comisión especial, especial dentro del comité ANUESTIC, que es... Eh, pues el comité de tecnologías de información que aquí en México bueno forma parte de la NUIES que es esta asociación de universidades e instituciones de educación superior es eh, un placer para nosotros poder eh, formalizar esta alianza y que pues el día de hoy ya ya pues eh, queda claro no eh, cuál es el objetivo que estamos buscando con esta colaboración en el caso específico de nosotras eh, en el comité NUIES pues tenemos también esa responsabilidad social y ese objetivo de promover a través de la creación de esta comisión especial pues la participación de las mujeres en las eh, disciplinas STEM y lo que buscamos también es eh, la capacitación, la colaboración y la divulgación de nuestro talento, de nuestras capacidades, de nuestra experiencia, como un elemento de alto valor eh, para el desarrollo del conocimiento y de la sociedad y, por supuesto, para el crecimiento y el fortalecimiento de las instituciones de educación superior. En este sentido, nosotras buscamos potencializar este talento femenino, del cual el día de hoy hemos tenido dos eh, experiencias y muestra de ello con eh, María Jesús y con Débora, y lo que queremos eh, también es impulsar y, y provocar a estas nuevas generaciones el espíritu para que todas aquellas mujeres, eh, niñas, adolescentes que están interesadas en desarrollarse en alguna disciplina y sobre todo en la parte técnica del el desarrollo de Internet, pues pierdan ese miedo y lo hagan. Es por ello que a través de esta colaboración, pues nosotros eh, que tenemos un plan de trabajo que consta de cinco ejes estratégicos, pues estamos impulsando el que tiene que ver con la vinculación y la internacionalización, por lo cual agradezco a Laura Kaplan, eh, pues a María Clara, a Lesia Zucchetti, todas estas eh, facilidades que nos han estado dando para poder promocionar de manera conjunta este programa de, de mentoreo de IT Women y que podamos llegar... Eh, eh, a más instituciones en el caso específico de México para que se puedan sumar y que puedan desarrollar pues eh, a estas eh, nuevas generaciones, a estas chicas especializadas en estos temas. Y también algo importante que dentro de los beneficios que esta colaboración nos trae entre CDIES, entre la Red de Mujeres y lagnic pues es precisamente, eh, tre, o más bien impacta en tres eh, eh, como objetivos específicos que nosotros buscamos. El, digamos que una es el generar el impacto en el desarrollo de las mujeres universitarias de México, pero también generar esos medios que permitan promover estas disciplinas y el que eh, impacta pues de una manera más evidente es el tema de la profesionalización de las universitarias a través del desarrollo de capacitaciones especializadas en TIC y, y también bueno lo han comentado en el desarrollo de de estas otras habilidades blandas, incluida el tema del liderazgo, que desafortunadamente, y como lo demostró un estudio que hacemos nosotros cada año, pues eh, aún tenemos eh, un bajo número de mujeres que participan en la parte técnica de las universidades y que aún eh, menos en la parte que tiene que ver con el desarrollo de la matrícula en estas disciplinas STEM. Y lo que buscamos también es impulsar este desarrollo de habilidades blandas para que en un futuro cercano pues existan más mujeres que estén liderando equipos de trabajo de TI. Y pues bueno, eh, no me queda más que eh, agradecer eh, el que nos eh, pues hayan invitado a esta colaboración. Estaremos también proponiendo en breve quién va a ser eh, parte de este equipo de... Eh, pues de personas o de mujeres que van a, a, a apoyar como jurado en la convocatoria, también eh, como mentoras, de, de, de verdad que muchas gracias. En un momento eh, mi compañera Carmen eh, va a estar participando, que ella, pues precisamente gracias a esta vinculación que hizo, eh, podemos estar el día de hoy presentando pues esta, esta sesión para todas nuestras universidades. Y también invitarlos al encuentro al en TIC 2022, que en esta ocasión va a ser de manera eh, híbrida, en el cual ustedes también pueden participar y ahí también vamos a estar presentando eh, temas en donde pueda verse el desarrollo de capacidades y de la visión que trae la parte del liderazgo femenino en las TIC y en la estrategia de transformación digital, no solamente en las universidades, sino también en el gobierno y por supuesto que en este ecosistema del desarrollo de internet. Pues muchísimas gracias, les invito también a, a sumarse a estas redes sociales en donde promovemos el trabajo del comité del, de las otras comisiones hermanas y por supuesto que las actividades que tenemos dentro de la red de mujeres sentí muchísimas gracias y eh, un placer saludarlas y pues adelante muchas gracias Erika le damos la palabra a Carmen Denis para continuar Muchísimas gracias, Alex y, y bueno, muy buenas tardes, noches a todos los que, lo que nos acompañan el día de hoy. Bueno, el, bueno, para mí de verdad igual es un honor, es un privilegio el estar en este espacio eh, compartiendo con ustedes. Eh, yo les voy a, a compartir igual como, como parte de, de esta comunidad, de, de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior de México, a través de su comité ANUJESTIC. Eh, al igual que Erika, existe una comisión, una comisión que nació hace eh, tres años aproximadamente y que en cierto modo es un producto o es algo que surgió como algo de lo que acaba de compartir Débora y María Jesús, que por cierto las felicito por, por en este caso, por, por participar y ser parte ya de, de esta gran familia de la comunidad de, de la región LAC, ¿no? Para hacer un mejor internet. Entonces, esta comisión, que es la Comisión para la Colaboración en el Ecosistema y Desarrollo de Internet en las Instituciones de Educación Superior, o sea, las universidades, eh, surgió para dar esa respuesta, esa respuesta de abrir un puente, un canal de comunicación entre organizaciones y actores claves del ecosistema de Internet, no solamente de México, sino nosotros de México, como parte de una gran comunidad de América Latina y el Caribe, ser un puente para poder hacer llegar a las universidades, a los académicos, a los operadores de red, a los estudiantes o a los jóvenes eh, que son jóvenes profesionales, hombres, mujeres, el que puedan tener un punto de encuentro en donde puedan identificar cómo participar dentro de un ecosistema. Y eso es como para aportar un granito de arena de lo que nosotros como universidades debemos otra vez de tener esa participación activa, Dentro de un ecosistema de internet, tal como cuando los que vivimos y somos un poquito más, más grandecitos logramos vivir a inicios de los noventas, que yo vengo de esa generación, ¿sí? Bueno, entonces ustedes eh, pueden ver aquí, yo les estoy mostrando dónde está el, el la URL de, del portal web y aquí, ¿qué es lo que pueden encontrar? Aquí pueden encontrar eh, todo un canal de difusión de eventos, talleres, por ejemplo, como lo que estamos teniendo este seminario que hoy nos reúne, que es este seminario para de, de promoción, ¿no?, de, de desarrollo y conocimiento de capacidades de mujeres técnicas en la región, ¿no? Pero también igual hacemos promoción de talleres, de cursos, las actividades que vamos a tener en el próximo encuentro en Ujstic, eh, también igual el llamado eventos, ¿y esto cómo lo hacemos? Lo hacemos en respuesta a unos ejes de acción, para que en este caso nosotros podamos eh, motivar a nuestras universidades en cada uno de de sus actores que ya mencionaba, hasta inclusive tomadores de decisión, eh, como puede ser directores de TI o en este caso operadores de red, académicos y alumnos, como igual mencionaba, el que puedan tener un canal de cómo eh, llegar a y tener acceso. Ah, por ejemplo, saber cuándo ya se liberó un programa, como el que ahorita estamos, eh, como que hoy nos reúne, acerca del programa de mentoreo, hay un llamado a becas, cuando hay eventos, como el próximo que tenemos del encuentro en Uyestik, o el de LACNIC 38, LACNIC 2020-22. Eh, y tenemos estos ejes, eh, temas de hiperversión 6, ruteo seguro, temas de DNS, DNSSEC, igual eh, próximamente hay, un, hay una apertura un curso de, de gobernanza que lo da esas organizaciones que son hermanas. Eh, dentro del ecosistema y también igual temas de medición de internet. Entonces, todo eso actividades que van saliendo, que sí, de proyectones, cuando sale un nuevo podcast, cuando hay un panel, cuando hay un evento que es online o inclusive cuando hay un llamado a becas para participar de esos eventos, a través de este canal de difusión y de sus redes sociales, de las CDIs, bueno pueden, eh, en este caso, tener como que de una manera concentrada ¿no? lo que está ocurriendo. Yo ahora solamente les voy a dejar como para eh, en este caso, eh, fortalecer y reforzar lo que mucho de lo que nos ha compartido Laura en la bienvenida, Alesia, igual a explicar eh, cada, eh, cuál es el, el contenido o el, el alcance del programa de mentoreo, y también igual como Débora María Jesús o Erika que acaba de compartir, es algunos, algunos tips, ¿no? En este caso y que van muy alineados y que cada una lo ha mencionado en, en, en, en, su, en su plática, ¿no? Pero yo se los digo como integrante de una comunidad que es la de IT Women de acnic pero también igual se lo comparto a ustedes como parte de la comunidad nuyes -TIC, y siendo miembro de esa red de mujeres en TIC que tiene a NUYES, y también igual como parte de esta comisión que es la C10 participen que se inscriban a las listas de, de discusión de anuncios para que ahí se, se en este caso pues se vayan enterando de lo que va ocurriendo LACN, todo el portal de lacom tiene una cantidad maravillosa también igual eh, hay listas especializadas hay igual que pueda particip participar igual en los grupos de operadores de redes de sus países en el caso de México existe mexnog participen en los seminarios web son muy ricos eh, aprovechen los campus LACNI. Ahora está el llamado a programa de mentoreo del LACNI, pero si en dado caso no es el momento, porque todavía son estudiantes, están in, incursionando o no quedan en este primer proceso, en este llamado del 2022, eso no quiere decir que no puedan participar. Por supuesto que, que, que pueden participar y les necesitamos que estén presentes en esos espacios. También, igual participen, aunque sea de manera remota, en los eventos, en Control de ahora como tenemos el de, el de LACNIC 38, como les mencionaba, siempre que se postulen, eh, siempre igual que se vayan en constante preparación, escuchen los podcasts LACNIC. LACNIC tiene un, unos maravillosos podcasts que nos comparten y también igual los artículos igual, eh, que tienen a través de LACNIC Bueno, eso es lo que yo les quisiera compartir. Eh, igual como de viva voz y que sinceramente igual he sido parte de, de todas esas oportunidades que da LACNIC en cada uno de sus diferentes, desde becas, eh, no me tocó ser, eh, ser beneficiaria del programa de tiene poquito tiempo, pero, pero en cada uno de esos espacios que, hay, que abre LACNIC y eh, que he sido beneficiada. Ahora yo les hablo como, como, como en este caso como una, como parte de la comunidad de IT Women, la verdad, muchísimas gracias LACNIC. Sinceramente, en lo personal me ha cambiado la vida. ¿sí? Así que, bueno, les invito a que igual pues, nos puedan seguir en redes sociales. Ahí eh, difundimos eh, todo lo que hace LACNIC, también igual lo que hacen eh, otras organizaciones como ICAM, como Internet Society y mismo CUDI. Así que, por favor, aquí nos, nos, pueden, eh, nos pueden seguir. Así que, muy querido José Luis, sé que estás por acá, así que en este momento te cedo la palabra. Muchas gracias, LACNIC, y felicidades por estas iniciativas. Hola, ¿qué tal? Pues es un gusto saludarles. Eh, de verdad que es una gran oportunidad el poder eh, darnos cuenta de lo importante que es la colaboración, sobre todo cuando se vinculan dos instancias como LACNIC y ANUYSTIC a través de estas comisiones que ya nos han comentado. Pero pues quiero saludar, por supuesto, a, quien, a quienes me antecedieron. Doctora, bueno, Laura Kaplan, Alesia Zucchetti, eh, nuestra querida Erika, Carmen y a nuestras distinguidas este, chicas que han experimentado este, este proceso, María Jesús y Débora. Creo que es una gran oportunidad para otras chicas de llevar a cabo este tipo de experiencia a, a su institución o personalmente y sobre todo desarrollar competencias. Creo que es uno de los temas que debemos contemplar para que una región se vaya desarrollando también. Creo que va a ser bien, bien importante para todos nosotros que este tipo de alianzas queden ratificadas, que este tipo de alianzas nos den resultados. Estamos hablando de potencializar esfuerzos. Eh, la pandemia nos enseñó que si seguimos trabajando en silos de manera aislada, pues no vamos a poder resolver las problemáticas que el mundo nos está poniendo de manera emergente y que a veces no podemos reaccionar Creo que el trabajar de manera asociada, el trabajar en comunidades y sobre todo generar esos frentes comunes nos va a permitir justamente resolver circunstancias problemáticas comunes. Entonces, pues enhorabuena, de verdad, agradezco a todas y de verdad creo que es un gran momento. Gra Gracias a esta gran vinculación que se está dando, creo que vamos a tener grandes impactos. Pensemos en el impacto social que implica para la región y sobre todo el buscar esta equidad de género, que es algo que queremos tanto, que le debemos socialmente e históricamente a las mujeres y que de una u otra manera este es un, un buen ejemplo, un buen ejemplo, una experiencia más y sobre todo pues en adelante sigamos tratando de detonar, de provocar de inspirar a, a muchas pues, mujeres en estos ámbitos técnicos y sobre todo, creo que la gran experiencia que se están llevando y que justamente María Jesús y Débora nos comparten, ese, ese acompañamiento que ellas tienen a sus inquietudes, poder hacerlo realidad y todo esto cristalizarlo, aprender a trabajar en equipo. Eh, generar soluciones conjuntas y llevar a cabo aspectos como dicen habilidades blandas que finalmente habla del liderazgo que se debe desarrollar de verdad es maravilloso yo les felicito y pues estamos a la orden como Anu y Steve. Red, eh, de verdad a esta gran red de colaboración eh, pues LACNIC de verdad creo que es un gran momento y pues a la orden muchas gracias Muchas gracias, José Luis, por, por tus palabras y muchas gracias a todos los, los panelistas que hemos tenido en el día de hoy y a todos los asistentes que han estado presentes. Eh, bueno, por nuestro lado, eh, más que nada, nada son palabras de agradecimiento y de y de alentarlos a, a, bueno, a, a inscribirse en el programa de mentoreo. Eh, así que, nada, y si tienen alguna consulta, eh, porque he visto que no, no tenemos consultas en el panel de preguntas y respuestas. Si tienen consultas, nos pueden contactar a mentoreo.lacnic.net que allí responderemos todos, todas las, las consultas. ¿sí? Y bueno, muchas gracias José Luis, Erika, Carmen, eh, Débora y María Jesús por estar hoy acá con nosotros. Y bueno, ha sido un placer. Muchas gracias a todos.